Hola, Hola y bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is videocast number 41 for advanced speakers and today we're going to talk about childhood, la infancia, and it's all in Spanish because this is an advanced one. Entonces, mm -hmm. nos vemos en la segunda parte. Bueno, Cintia, yo tengo aquí unas preguntas. Ya veo. ¿Vale? Uh -huh. eh, sobre la infancia. Mirando hacia atrás, Cintia, en tu opinión... <risa> ¿Sí? ¿Qué fue la, la, la mejor parte de tu infancia? La mejor parte de mi infancia... Eh fue que no tenía que preocuparme por nada, todo el mundo estaba sano, todo el mundo estaba bien, nadie había muerto y no tenía problemas, ni preocupaciones, mm, mm, sí. Sí, ¿y para ti? La mejor parte es la inocencia, la inocencia, sí, la inocencia, sí. sí de, de no saber cosas. <risa> bueno, eso, eso lo tienes toda la vida. No tú en general. Ah. Eso, ah, vale, vale. Toda ya. la vida no vas a saber cosas. No, que no, <ríe> que no, no, ten... no es no saber la verdad que es otra cosa, no. Vale. Eh, entonces, eh, ¿tú crees que los niños de estos días...? Oye, oye. Los ingleses no pegan, ¿eh? Los españoles pegan. Los ingleses no pegan. Excuse me. Que no, que no te pegaba, no te pegaba. era un, lo que se llama un love tap love tap sí un love tap vale tú crees Bien. que los niños eh, hoy en día tienen una infancia mejor o peor que la, la de, de tu generación cada generación piensa que su generación es mejor y la de los demás es una puta mierda sí. eh, mi generación era mejor y peor, en algunos aspectos. Mm -hmm. Mejor porque había mucha más libertad, ¿sabes? Eh, ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, eh, salíamos fuera. Estábamos fuera todo el día. Mis padres no tenían ni idea de dónde estaba yo la mitad de las veces. Íbamos con la bici, con los patines, o andando. Íbamos a por todos los sitios del, del pueblo o de la ciudad. Mm -hmm. Y mis padres no tenían ni idea Llegábamos a casa, cogíamos un bocadillo Y a la calle Pero ahora los niños Claro, no teníamos móviles No teníamos tablets, no teníamos Playstations, ni eh, Nintendo nada, bueno, sí, Nintendo Esa chiquitita sí. De la de Snake, ¿no? Uh -huh. Ese, no, no era muy interesante Ahora los niños Tienen tablets Algunos tienen móviles Eh están más tiempo en casa, no están tanto tiempo fuera, mm. se entretienen con la tecnología. Sí. Cosa que no, no, no salen tanto, ¿no? No salen tanto. También hay más preocupación, ¿no? De ay, cuidado, cuidado. Sí. Antes Ajá. era como. Pff, mm. Vete, toma un bocadillo. Te mm. veo por la noche. <ríe> claro, sí. Sí. Sí, vuelve. <ríe> sí. Pero es que ni se preocupaban, era como, bueno, ¿cuándo vas a volver? A las 10. Vale. <ríe> Sí. Ah. Lleva tú una chaqueta <risa> por si acaso sí ya está Ajá. vale vale eh, tú eh, naciste en, en madrid pero, sí. pero pasabas tu infancia en, en torrejón ¿no? sí bueno pertenece a madrid sí, sí. tú tú crees que que, que el hecho de, de pasar tanto tiempo en Torrejón que, que tú crees que te ha afectado <risa> me ha, mentalmente su, suena mal. <risa> eh, o cómo te ha afectado eso de, de, de criarte en, en, en un pueblo cerca de Madrid no lo sé comparado con el campo comparado con, con sí el campo o, o en otro país por ejemplo no a mí me me gusta mucho Torrejón Torrejón ha cambiado mucho, obviamente uh -huh. En estos 37 años que tengo eh, Antes había mucho más campo Que ahora Ahora ahora no, ahora hay muchas cas muchas más casas eh, Y centros comerciales Y más tiendas Antes no, antes era, era Había muchas zonas de campo ¿Sabes? Pero no, a mí me, me ha gustado mucho Vivir en... En Torrejón, porque Ajá. era un pueblo, pero era grande. Era, bueno, ahora es una ciudad, porque ahora es enorme. Pero. Y era interesante, porque teníamos la base aérea y había americanos y a veces vivían. O a veces vivían allí, pero otras veces no, vivían por, por el barrio y hablábamos con ellos. Ajá. <ríe> y había muchos mormones también de Estados Unidos, no sé sí. por qué. ¿Venían de Estados Todavía. Unidos? Todavía. Bueno, ahora no, pero antes sí. Y hablábamos, no sé, era. Era gracioso. Era, eran como extraterrestres realmente, ¿no? Como eran tan diferentes y recuerdo eso. Eh, y no sé, teníamos siempre algo que hacer. Había sitios donde ir y. Creo que todo el mundo. A todo el mundo le gusta, ¿no? Donde. Donde se crió. Supongo, sí. Bueno, realmente es. Eh, la familia y los amigos, los amigos, ya está. Lo demás. Sí. Es secundario. Ajá. Una pregunta. Eh... Cuando... Yo yo tengo más años que tú, ¿no? Sí, eh, pero pocos, pocos. Muy pocos, sí. sí muy pocos. Eh, en esa época, cuando yo era niño, los padres solían pegar a los niños. Sí. Era una cosa normal en el noreste de Inglaterra, es lo que se hacía, ¿no? Con la mano, o con un cinturón, o con un palo, o con... Mi, mi padre hablaba de, de, de su madre Decía que pegaba con el rodillo no de, de, de madera ¡Dios! Sí, eh, o un palo Un, un cuchillo una vez eh, No me gustaría el rodillo de madera Mi padre era más de la mano O de un, una zapatilla de estar por oh, casa zapatilla. Eso es más de mujer, ¿no? La zapatilla ¿Te No, de, no, zapatilla. de tirar no, mi, mi, mi padre no tiraba Sino, sino pegaba eh, Repartía hostias eh, <risa> Como un cura, ¿no? Sí <risa> eh, ¿Tus padres te, te... Eran como padres de, de pegar? Sí, sí, sí mi padre me han pegado Sí, sí ah. Es que antes era normal Sí ah. A ver, no digo que, que me pegasen con saña Ni abusando Pero sí me han pegado Sí Mi madre más Porque mi madre pasaba más tiempo Porque mi padre trabajaba Ajá ah. Pero a veces me pegaba mi madre, luego se lo contaba a mi padre y mi padre me pegaba. como gracias por el, el extra, El ¿no? doble, ¿sabes? sí, también me, me pasaba. <risa> Tengo que esperar a que llegue mi padre y me pegue. Uh -huh. Pero mi padre muy pocas veces. Pero en cambio tú no pegas a, a tus hijos, ¿verdad? No, no. Yo les he dado a los dos una vez en la vida a cada uno un cachete en el culo. Cachete, eso, no, no, bueno, es nada, un, no es nada. Así en no el culo. Una vez cuando Sebastián me asustó muchísimo, que pensaba que se había perdido y estaba sí. escondido y estuvo escondido una hora y casi me da un infarto. Y luego y también no me acuerdo, pero algo que hizo Ajá. muy malo. <risa> pero no, no, nada, nada, nada comparado con tu padre claro. <risa> ni mi madre es un como claro, un, ¿no? Sí, algo ha cambiado, ha, ha habido un cambio muy grande en eso, ¿no? En la actitud hacia, hacia los niños. Ahora está mal visto pegar y antes estaba mal visto no pegar. Sí. Cuando no pegabas eras como, oh, muy permisivo, muy mal, tienes que... ¿Cuál es la, la expresión que usáis? Eh, en inglés us, mm, hablamos de la Biblia y decimos... Eh, eh, no Spare rod and spoil child. Pero te vosotros, lo dije, te lo dije una vosotros vez. ¿es como eh, es algo entra? A... No, eso es lo que decían los profesores. Los profesores pegaban a mis padres cuando iban al colegio. Sí, me pegaban a mí. Y decía, a ti te pegaba todo. Todo el mundo me pegaba. <risa> tu hermano, tu padre, los profesores. Tenía tanto miedo. Tenía una infancia. No. Vamos, vamos, a ver, a ver si, si lo puedo decir de, de manera más suave. Tenía una infancia de mierda. Oh, yo, ¿sí? Sí. Oh, claro. Qué pena, ¿eh? De mierda y de miedo. ¿Y tus amigos? ¿Tus amigos se portaban bien contigo? Pues no tenía. Hombre, si tenías amigos. No, bueno, uno... Sí, pero se portaban muy bien, ¿eh? Bueno, no te pegaba tu amigo. No no no, no, no, no, no. no, no. En ese momento yo iba como libre, ¿no? Eh, a ver, pero... Se decía, la, la letra con ah, sangre sí. entra. La letra con sangre entra, sí. Mm -hmm. Pero quería decir, si no estudias, te voy a pegar y así vas a aprender. Sí. Ajá. Pero eso lo, sí lo decían lo, los profesores. Y no sé si lo decía mi abuela también. Bueno, mi abuela, mi abuela, mi abuela no me ha pegado, pero me ha amenazado con pegarme <risa> y la amenaza daba mucho miedo, ¿eh? A veces más que. que te voy a estampar que... contra la pared. y Te voy a dejar un río de sangre. Con <risa> cosas como tío muy gráficas de vale vale pues me controlo <risa> no voy a hacer nada sí bueno entonces hemos hablado principalmente de, de pegar a los niños ¿no? Oh. o de no sí. pegar a los pegar, niños pegar no pegar sí pero bueno that was for advanced now we've noticed we'll we've see in we've the next generation if we did the right thing or the wrong thing no yeah exactly I <risa> no, mean complete up. disaster <risa> could be a complete disaster, yeah. If only we'd hit our if children. If only my yeah. parents had <laughs> hit me when I deserved it. <laughs> so in this, we've used a lot of past tense in this uh, video cast. So if you were struggling with the past tense, if you struggle to use it, then this could be the book that would sort it out for you. No, this will be the book. It will. Never mind, could. Could be. And it will. Um, and it's available on Amazon. And it's called Perfecting the Past in Spanish, okay? So if you really need some help, you can get it from this book. Nice and easy to use and nice and easy to understand. Vale, chicos, entonces, eso es todo. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.